Alex y Daniel están corriendo, los dos están muy asustados Daniel esconde a su hermano Alex, después aparece un hombre y le pide ayuda, al parecer lo quieren matar Pero Daniel grita aquí está, después lo matan, era la noche de bodas de su tía Helen Pasan 30 años y ahora conocemos a Grace, ella es la novia de Alex, los dos están por casarse ella está muy nerviosa porque la familia de Alex es la más rica de todas Y piensan que ella se está casando solo por su dinero Grace solo se lleva bien con Daniel Al padre de Alex no le cae muy bien La anciana que está sentada es la tía Helen Solo con la mirada ya da miedo La madre de Alex se llama Becky Ella le pregunta si está nerviosa Becky le responde que no se preocupe por nada de eso la boda termina, ahora están en su noche de bodas pero en eso los interrumpe la tía Helen le dice que toda la familia les está esperando Alex le explica que cuando un miembro llega a la familia a la medianoche tienen que jugar un juego de mesa el juego de mesa es al azar después de que acabe el juego se convierte oficialmente en parte de la familia es una tradición familiar Alex está muy nervioso, después todos se reúnen en el cuarto de música Tony empieza a contar una historia de su bisabuelo, dice que él era un marinero y que en uno de sus viajes conoció a un hombre, al señor David. esa caja le pertenecía al señor David. él le había propuesto algo al bisabuelo de Tony si él descubría el misterio que tenía esa caja él le financiaría cualquier proyecto que él quisiera. El bisabuelo de Tony pasó varias horas ahí, pero al final logró descifrarlo. Cada vez que una persona se integra a su familia, ellos colocan una carta blanca en esa caja. Después esa persona saca esa carta y el señor Nivel les dice lo que van a jugar. Otros familiares dicen que sacaron la G3. Cuando Grace va a sacar la carta le sale el escondite le explica las reglas y dice que no van a usar las cámaras para buscarla ponen la canción del escondite Grace corre a esconderse toda la familia de Alex empieza a tomar sus armas y se alistan para buscar a Grace Alex se queda en el estudio él está muy preocupado pero después va en busca de Grace Grace se cansa de estar escondida después lo encuentra a Alex y entran a una habitación la nana entra a esa habitación porque está buscando a los niños cuando va a salir le disparan en la cabeza la que le disparó fue la hermana de Alex, Emily ella pensó que era Grace Grace presenció el disparo ella se asusta demasiado y sabe que eso ya no es un juego Alex le explica a Grace que su familia cree que si no la matan antes del amanecer, todos van a morir. Grace le pregunta a Alex si él sabía de todo esto. Alex le responde que no pensó que iba a sacar esa carta, ya que nunca nadie lo hace. Por esa razón él se había alejado de su familia. Si ella se negaba a jugar, los dos estarían muertos. Grace está escapando. En eso se equivoca de puerta y no entra a la cocina. Y se encuentra con la familia de Alex. Luego aparece Emily y le empieza a disparar, pero no le da. Grace avanza a escapar. Después Daniel lo encuentra. Él dice que tiene que avisar a toda su familia. Pero le va a dar 10 segundos de ventaja para que escape. A él no le interesa matarla. Después llega la esposa de Daniel. Daniel. Empiezan a discutir, cuando la esposa de Daniel se enteró del juego, ella no lo dudó, ella dice que preferiría estar muerta que perder toda esa fortuna, después llegan toda la familia al cuarto, preguntan por Grace y Daniel dice que se le escapó, después llega otra nana y Emily la mata por accidente, la tía Helen les dice que deben matarla rápido o si no todos van a morir. Deciden prender las cámaras. Grace encuentra un arma y balas y se va a la cocina. Después llega el mayordomo. Grace trata de dispararle, pero el arma no funciona. Entonces le avienta agua caliente. Alex está destruyendo las cámaras. En eso llega su padre y su hermano. Alex golpea al papá y dice que no quieren que maten a Grace. Daniel calma a Alex. Después su papá lo deja inconsciente. Grace se encuentra con otra nana. Ella grita aquí está y enciende el ascensor. Pero queda atrapada y muere. Tony esposa a Alex para que ya no interfiera. El mayordomo llega y avisa que ya no hay ninguna nana y que todas las puertas están abiertas. Nadie esperaba que todo esto pasara. Se les está saliendo de las manos. La tía Helen le dice a Tony que Alex tiene que aceptar su papel. Él tiene que dirigir a esta familia. Pues él es el único que ha visto al señor Leiber. Grace sale corriendo de la casa. Ella siente que alguien le está persiguiendo. Va a esconderse en los establos. Vemos que alguien llega y es Georgie, el hijo de Emily. Grace le pide ayuda, pero Georgie le dispara en la mano. Grace lo golpea y lo deja inconsciente. Después se asusta con una cabra, se cae y ve que está rodeada de cadáveres. Ella trata de salir y se lastima la mano con un clavo. Luego logra salir. Ve que se acerca a un auto y va a pedirle ayuda, pero él le dice que se quite del camino. Grace se enoja mucho y va corriendo al bosque. El mayordomo dice que se fue al bosque y que él la buscará. Daniel dice que todo fue divertido, pero los verá mañana. Su padre le empieza a gritar y le repite que si no matan a Grace antes que salga el sol, todos van a morir. Grace se esconde en el bosque. El mayordomo la está buscando. Daniel y Emily tiran los cuerpos de las nanas, Emily encuentra a Georgie, les dice que disparó a Grace, Emily dice que está muy orgullosa de él. El mayordomo encuentra a Grace, ella la golpea y lo ahorca, toma el auto y pide ayuda, dice que la quieren matar y que llame a la policía, pero le dicen que el auto fue reportado como robado y lo tienen que apagar. El auto se apaga, aparece el mayordomo y deja inconsciente a Grace. Él llama a la casa, dice que ya la tiene. Todos en la casa están más tranquilos. Grace despierta, golpea al mayordomo y chocan. Grace sale del auto y se encuentra con Daniel. Ella le pide que la deje ir, pero Daniel la noquea. Él sabía que su padre estaba ahí. Alex y Becky están hablando Alex le dice que si Grace muere la va a matar Dice que prefiere a Grace que a su familia Becky le dice que está equivocado Pues ella lo conoce mejor Becky habla con los niños Dice que gracias al señor Lebel Tiene todo lo que tiene Pero a veces Él quiere algo a cambio Todos están preparando pues tienen que hacer un ritual. Grace despierta y está atada. Ve que todos están alrededor suyo. Tony dice las palabras del ritual. Beben vino y está a punto de matarlo. En ese momento todos vomitan sangre. Daniel puso ácido clorhídrico en las bebidas. Ayuda a Grace. Alex se libera. Daniel dice que su familia no morirá con eso. Él solo utilizó un poco. Llega la esposa de Daniel. la apunta con un arma y le dispara. Grace le quita el arma y la noquea. Daniel le dice a Grace que huya. Tony le dice que ella es una cabra, un sacrificio. Grace toma una lámpara y lo golpea y la casa se empieza a quemar. Alex encuentra a Daniel. Becky ataca a Grace, Daniel muere en las manos de Alex Becky está por matar a Grace, pero ella lo golpea y con la caja del juego le empieza a golpear hasta destruirle la cara Llega Alex y vio que mató a su madre, ella le pide perdón, Alex le dice que Daniel murió él pensó que ella fue quien lo mató. Entonces la atrapa y dice que aquí está. La tía Helen empieza a hacer el ritual. Alex será quien la va a matar. Toma el cuchillo, pero Grace se mueve y lo clava en el brazo. Grace se libera y rodea a todos con el cuchillo. La tía Helen se da cuenta que ya salió el sol. Se les acabó el tiempo. Pero vemos que no pasa nada. Aún así, ella quiere matarla, en ese momento explota, la canción de la escondita empieza a sonar. Ay carajo, Todos empiezan a explotar, mientras que Grace solo ríe. Tony dice que él siempre siguió las reglas, pero aún así explota. Alex le pide perdón, le dice que no es como ellos. Grace quiere el divorcio, le tira el anillo y explota. Aparece el señor Leibel, le da las gracias. La casa se empieza a quemar. Grace sale. Después llega la policía, le preguntan qué pasó. Y ahí termina Noche de Bodas.